Cartoon Network pasó de ser uno de los canales líderes en animación y precursor de un nuevo tipo de cartoons a convertirse en un canal genérico de animación para niños, y esto pasó tan gradualmente que para cuando nos dimos cuenta ya era demasiado tarde. Si bien, ante esto se suele decir que Cartoon Network siempre ha sido un canal de animación para niños, lo cual es parcialmente cierto, hay que saber reconocer una cosa y es que para niños no tiene por qué ser una connotación de inferior o mal hecho. Adicional a esto, es parcialmente cierto lo de para niños, ya que la demografía real de Cartoon Network va desde los 7 hasta los 15 años de edad, lo que se traduce como niños y adolescentes, de ahí que, dentro del mismo canal, conviviesen series como Clarence y Over the Garden Wall. Sin embargo, a día de hoy, el canal ha dejado de lado la programación dedicada a los adolescentes para enfocarse casi de manera exclusiva en su audiencia más joven pasando de tener series muy buenas como Hora de Aventura y Un Show Más, a series como Meow, Kitty y El Mundo Surrealista de Animaloo. De lo poco bueno que aún le queda al canal, podría destacar series como Mao Mao y Summer Camp Island. Sin embargo, lo cierto es que dos series no pueden carrear el canal completo, o en este caso, una, ya que recientemente se dio a conocer que Summer Camp Island pasará a formar parte del catálogo de HBO Max junto con la tercera temporada de Infinity Train. Esto nos lleva a la evidente pregunta de ¿Por qué está pasando esto? Pues la respuesta no es precisamente sencilla de dar, así que presten mucha atención. Desde hace ya un par de años, las diferentes cadenas de televisión comenzaron a mover fichas para potenciar sus venideros servicios de streaming. Uno de los movimientos más conocidos fue la salida de todo el catálogo de Disney de Netflix, para llevárselo a su propia plataforma, seguido de la sospechosa alianza entre Netflix y Nickelodeon, que ya analizamos en su momento en este video que te dejo en las tarjetas de información. Y por supuesto, Warner no podía quedarse atrás, Así que, ante el inminente lanzamiento de HBO Max, comenzaron a retirar sus series más exitosas de las plataformas de streaming de la competencia. Acto seguido, procedieron a tomar series de la larga lista de canales de televisión que le pertenecen a WarnerMedia para potenciar con más de 10.000 horas de contenido a su nuevo servicio. Un ejemplo de esto es Close Enough de J.G. Quintel, creador de Un Show Más la cual estaba planeada para ser estrenada en TBS, pero de pronto pasó a ser parte del catálogo de HBO Max. Junto con esta, tenemos el caso de Distant Lands, la nueva serie de Pendleton Ward situada en el mundo de Hora de Aventura la cual pasó a ser una serie exclusiva del servicio y, como si esto no fuese suficiente, la tercera temporada de Infinity Train y la segunda temporada de Summer Camp Island fueron retiradas de Cartoon Network y enviadas directamente a HBO Max. Pero esto no solo aplica a las series que ya pertenecen a Cartoon Network o a las series que en su momento fueron pensadas para este, ya que aquí, ni siquiera los pilotos se salvan, tal y como pasó con Tick and Seek, corto perteneciente al programa de pilotos de Cartoon Network que fue aprobado para ser parte de HBO Max y no de la ya mencionada cadena. Y esto no es algo que solo esté pasando con Cartoon Network, ya que, si revisamos a fondo todos los demás canales que administra Turner Broadcasting System para Warner Media, nos encontraremos con decisiones como las del CW, cadena de televisión que transmite las series live action de los superhéroes de DC Comics. Aquí se optó por estrenar en HBO Max todas las nuevas temporadas de las series que pertenecen al canal con un mes de antelación. También han tomado contenido de Adult Swim, TNT, DC Entertainment, TBS e inclusive de otras plataformas de streaming pertenecientes a Warner, como es el caso de Crunchyroll, del cual se ha dicho que se estarán tomando algunos animes para volverlos parte exclusiva del catálogo de HBO Max. Ahora, entendiendo todo esto, pasamos a la siguiente pregunta y es ¿Por qué Warner ha decidido implementar esta estrategia a sabiendas de que afecta de manera negativa a sus otros canales de televisión? La respuesta a esto se puede resumir como exclusividad. HBO Max fue lanzado apenas el 27 de mayo de este año en Estados Unidos y se prevé que llegue a Latinoamérica para el 2021, por lo que, al ser un servicio de estrategia, streaming tan nuevo, este necesita contenido que ofrecer a las personas, contenido que pueda volverlos una opción atractiva en un mercado que cada vez es más competido. Y esto se logra de dos posibles formas. La primera es ofreciéndoles productos nuevos que sean exclusivos, el problema con esto es que para producir contenido se requiere de grandes sumas de dinero, así como tiempo y esfuerzo, por ello es más viable la segunda opción, la cual es tomar productos que ya tengan éxito y hacerlos exclusivos de este nuevo servicio. Con ello, se pretende forzar a las audiencias establecidas por dichos programas para que compren un paquete nuevo de programación con el fin de poder continuar viendo sus series favoritas y una vez allí, al estar expuestos al catálogo de la plataforma, ya todo estará dicho. Ahora, ¿justifica esto lo que está sucediendo con Cartoon Network? En absoluto. Lo cierto es que esto ha traído una gran decepción por parte del fandom de la animación, quienes habían visto en Cartoon Network un canal creativo y fresco que ofrecía lo que su competencia no podía. Series interesantes y entretenidas, llenas de creatividad y un humor muy característico. Y de lo cual ahora solo quedan las repeticiones de aquellos buenos shows que nos engancharon a todos de vuelta a la televisión. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué sucederá ahora con Cartoon Network? ¿Este es el fin? ¿Luego de 10 años el canal ahora solo será una sombra de lo que pudo llegar a ser? La verdad es que no necesariamente. Si bien en este momento la prioridad de Warner Media es HBO Max, lo cierto es que Cartoon Network no ha dejado de producir. Un ejemplo de ello es que el pasado 15 de junio de este año se anunció que Cartoon Network había dado luz verde a la producción de una serie completa para The Valiant, Prince y Badoo serie creada por Eva Lee y Christian Boving quienes formaron parte del equipo de trabajo detrás del increíble mundo de Gumball. No conformes con eso, recientemente se dio a conocer que Cartoon Network había aprobado la producción de una primera temporada para la serie Villanos, serie que el fandom ha estado pidiendo a gritos desde el estreno de su piloto, lo cual abre todo un abanico de posibilidades, porque de alguna forma muestra que Cartoon Network aún tiene intenciones de mantener contenido para adolescentes dentro de su parrilla de programación, que es lo que en este momento más necesita el canal. Ahora, ¿sería esto suficiente? Lo cierto es que no, pero es un buen inicio, inicio que podrían aprovechar para traer a la vida más series que la gente haya estado pidiendo, como por ejemplo Back to Backspace o El Bosque Olvidado, las cuales pertenecen al programa de pilotos de la cadena. En fin, Supongo que de momento solo nos queda esperar y ser pacientes. En lo que a mí respecta, genuinamente creo que las cosas aún pueden reencaminarse. Sin embargo, también sé que es difícil que vuelvan a lograr todo lo que lograron en su momento. Pero, si de algo estoy segura, es que no le negaré una oportunidad si es que deciden comenzar a hacer las cosas como las estaban haciendo. Y si llega a ser que no, pues al menos siempre podrán contar con Nickelodeon para darles calorcito en las noches frías de bajo rating, mientras yo me desvelo con una buena taza de café viendo The Old House y Amphibia. <risa>